Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Muy bien, Mayrata. Bueno, ya sabes la repercusión que está teniendo la entrega del certificado del índice de buen gobierno a Ferrovial. Sí, bueno, la verdad es que yo creo que al igual que CaixaBank, Banco de Santander, El Cross, ProSegur, Ferrovial ha conseguido esta semana la certificación con el, la puntuación más alta y yo creo que eso refleja un poco la idea de que las empresas españolas eh, tienen buenos criterios de, bueno, de, de buen gobierno, que es lo que desde Anor intentamos certificar. ¿no? Yo creo que, ¿cu ¿cuáles son las dos cosas que tú crees que son importantes y relevantes en este sentido? Pues yo creo un poco lo que has apuntado, el trabajo que esas compañías ya vienen realizando, sobre todo por mejorar la composición de sus órganos de gobierno y por potenciar la transparencia y la confianza que esos órganos de gobierno han de generar en accionistas, inversores y demás grupos de interés. Totalmente de acuerdo, yo creo que ahora mismo se están acercando muchísimas empresas que por supuesto pueden eh, obtener esta certificación a través de nuestra página web o, o los canales que tenemos dentro del territorio español y yo creo que bueno, pues nos queda un tiempo importante como hemos reflejado en este artículo en el cual vamos a poder seguir eh, bueno, simplemente constatando el buen gobierno de las empresas eh, del tejido industrial español. Pues Gracias Mayrata. A ti.